Y yo soy tu técnico favorito, Víctor Scherchli. Si te interesa conocer las técnicas para obtener tonos rubios claros, quédate a ver este video. Recuerda que para un excelente resultado debemos hacer un buen diagnóstico. En este caso, nuestra amiga tiene dos tonos de cabello: su cabello natural está en una altura 6 y el teñido o el efecto que ella tenía, que era un balayage, en una altura 8. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reavivar el efecto por medio de decolorante y peróxido de 20 volúmenes. Si quieres saber cómo lo vamos a hacer, quédate a ver el video. Recuerda que cuando hagas una decoloración con técnica de balayage, debes decardar el crecimiento para que no se marque una línea. Una vez que alcanzamos la altura deseada vamos a aplicar una mezcla sobre el cabello húmedo. Les recuerdo que cuando vamos a matizar se hace sobre cabello húmedo y con peróxido de 10 volúmenes. La fórmula que estamos utilizando en nuestra amiga Audre es 45 gramos de 10.22 mezclados con 45 gramos de 9.33. Resultado final, chicos, de la fórmula y todo el procedimiento que les dimos. Y si quieren saber más sobre el trabajo de nuestra amiga Audre, búsquenla en estas redes sociales. Y si quieren saber más sobre el trabajo que hace Cool, sigan sus redes sociales. Chicos, nos despedimos. Yo soy Víctor y tu técnico favorito. Y yo soy Audrey Ochoa, su influencer de confianza. Bye.